Existen mujeres complicadas, existen mujeres que no se dejan, que no se dan por vencidas ante ningún fracaso, que no se quiebran ante ninguna tempestad, que lloran, sí, pero luego se levantan, se secan las lágrimas, se ponen hermosas y continúan caminando. Existen mujeres que lloran por dentro, pero sonríen por fuera como si nada de malo pasara con ellas. Existen mujeres que se quiebran por dentro, pero... En silencio, porque ellas ya aprendieron que aunque griten, aunque lloren lo más fuerte que puedan, nadie va a llegar a salvarlas, sino que ellas mismas deben aprender a curar sus heridas. Existen mujeres que no se quedan calladas ante ninguna injusticia, que no son sumisas ni tampoco frágiles, sino que al contrario, son mujeres fuertes, inteligentes, independientes. Tanto que eso asusta a los hombres más débiles porque se sienten incapaces de poder conquistar una mujer así. No, no es que sean groseras, simplemente buscan ser directas, honestas, realistas. Sí, una mujer complicada no tiene ningún problema en mirarte a los ojos y decirte tus verdades. Y aunque esas verdades te parezcan una total grosería, la verdad es que ella solo está buscando ser una mujer honesta y realista contigo, nada más. No, no es que sean mujeres complicadas, difíciles. O tal vez sí, pero lo son porque ellas son mujeres inteligentes, son mujeres independientes. Además, ¿sabes algo? Cualquiera se enamora de una mujer complicada, de una mujer difícil, pero no cualquiera logra enamorar a una mujer difícil. Así que si tú has logrado eso, pues felicidades. Siéntete orgulloso de tu decisión porque no cualquiera lo logra. De hecho, existen muchísimos hombres que las abandonan, que las dejan, simplemente porque no las entendieron, porque no las lograban comprender o simplemente porque les quedó demasiado grande aquel reto de entenderlas y de tenerlas a su lado. Felicidades, porque no cualquiera tiene a su lado a una mujer complicada. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo amar a una mujer complicada? Amar a una mujer complicada es cuando te faltan motivos para quedarte, pero aún así te quedas. Es cuando te sobran motivos para irte de su lado, pero aún así decides quedarte. Es cuando ella dice que no le pasa nada, pero tú sabes que le pasa de todo. Amar a una mujer complicada es un beso bajo la lluvia, es compañía cuando todo va bien, cuando todo va mal, en la salud, en la enfermedad. Eso es amor. Amar a una mujer complicada es cuando entras a la ducha por un baño, pero luego de aquel baño todo lo dejas limpio y en su lugar. Es cuando pones los zapatos en la zapatera y la ropa sucia en el cesto. Amar a una mujer complicada es cuando te dejas ganar por ella en un partido de fútbol. Y al final, mientras ella canta victoria, admiras lo loca que está. Pero aunque esté tan loca, tú la seguirás amando. ¿Sí? En aquellos pequeños detalles e insignificantes acciones se encuentra el amor. Así que hazlo. Ámala, cuídala, protégela, valórala, respétala, bésala, acaríciala. Y nunca olvides que no existen las mujeres complicadas. Solo existen mujeres que se saben valorar. Y esas son las que definitivamente valen la pena. Ámala. Y demuéstrale que no todos los hombres son iguales. Ámala y demuéstrale que los hombres también saben y pueden amar a una sola mujer.